A little bit A a twenty five, July nineteenth, another vida, sin ningún sentido posible, se determina tan rápido, que ni siquiera existimos, quizás somos sueños rotos, de niños perdidos, solo así, tiene sentido la existencia, solo así, entiendo mi vida, que queremos, nunca llegamos a saberlo, pero siempre, queremos, lo que nosotros no tenemos, es fácil, quizás, nunca lo entendí, morí, el lugar que viví, odié, Nunca se detiene, el amor es especial, es una lucha Donde aunque uno no gane, el otro no pierde Solo pierdes cuando te enamoras, lo sabrás cuando ya sea tarde Quizás tengas la dicha que nunca toca tu puerta La no conocerás, la angustia ni el dolor Te arraigas de lo que sufren por amor Nunca sabrás de tragedias ni de dramas Nunca pasarás noches sin dormir, jamás conocerás El cielo para después caer en un Que nunca toca tu puerta yeah. Son nueve meses Casi 20 estados de alerta Es lo que he estado escuchando En este país